noticias: un burro acaba de darle una patada a una señora de 54 años y hacemos la segura de culpable. Parece ser un loco. Vamos a. ¡Ay! ¡Poy gato muerto! ¡Ay! ¡Poy gato muerto! ¡Ay! ¡Poy gato ¿Qué pasó con ¿Murió alguien? Y sí, mi burro mató a mi suegra de una patada. Esto también te conocieron a tu suegra. Ah no, esta vez que me a comprar el burro. <tose>